Existen muchas formas diferentes de hacer las cosas. las diferentes formas de ser y estar en el mundo lo hace mejor para todos.